Hola que tal gente como están? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video y bueno, hoy les voy a enseñar un bug, un bug muy extraño, o sea muy extraño porque en un nivel que bueno un nivel que se llama My My My Fierce Art pues bueno, ese nivel pues no se puede entrar Así básicamente como lo estamos diciendo No se puede entrar al nivel Le damos play y automáticamente nos saca el nivel, ¿vale? Y no sé si era un bug o un error de Robtop de... O un bug de... que tendrá muchos objetos o yo que sé, ¿vale? Si ustedes saben, déjenme en los comentarios, chicos Me gustaría saber su opinión Y pues bueno, vamos a ver el video A ver para mostrarles un poquito cómo es el, este bug, ¿vale? Vale Vimos que le doy play y el nivel se sale como si nada, como si estuviera en su casa, se sale así a tomar por saco, no no entras a mi nivel, ¿por qué? Porque así somos, ¿vale? Y no sé, es un poco muy extraño, que bueno, te los traigo hoy para mostrárselos. Y si ustedes tienen una opinión y saben por qué es o algo así, pues solo déjenme en los comentarios, me gustaría saber su opinión. Y pues bueno, <coughs> eso este es el video de hoy. Mañana, mañana chicos, mañana traiga los, traigo los códigos, sí, traigo los códigos. ¿Por qué? ¿Por qué Skips no trae los códigos hoy? Pues básicamente porque no se me antoja grabar otra cosa, sino es que <coughs> estado no sé, he estado salí todo eso, entonces llegué, ahora acabé de llegar y pues eso, pues que no alcanzó a grabar eso y pues... Tengo otras cosas que grabar para el otro canal. Que si no están suscritos, pues suscríbanse a ese canal, chicos. Tengo que, que abajo está en la descripción y también está acá arriba a la derecha, ¿vale? <coughs> tengo que, pues bueno, voy a grabar para los otros canales y todo eso. Que como ustedes saben, yo tengo más canales. Si no los han visto, pues abajo en la descripción están todos mis canales, ¿vale? Y así que, pues bueno, eh, si no traigo los, los códigos, esos es porque tengo que hacer eso, ¿vale, chicos? Así que, pues bueno. Ya saben, no olviden suscribirse al canal, denle likecito bien ricolino, un likecito y nos vemos hasta la próxima, adiós, un poco muy extraño, no sé por qué pasa esto, güey.